y lo vamos a dar todo, yo siento mucha, eh, mucho orgullo cuando yo veo la disposición de cada hombre y cada mujer de los nuestros que quieren salir a la calle a ayudar a la gente a salvar vidas, al final del día se trata de salvar vidas y se lo digo porque mire yo mando un general a una dirección y se me enferma de COVID y digo necesito un general y ahí está, no comandante yo voy y yo asumo con responsabilidad se me enferma, medio otro, yo voy con responsabilidad. Pero no solo los generales, nosotros le damos seguimiento a cada policía que ha sido víctima del COVID. Y cuando conversamos con ellos, yo mismo los llamo por teléfono. Me dicen, yo estoy loco por sanarme para volver a mis funciones. O sea, eso como director me llena a mí de orgullo. Ver ese espíritu de cuerpo que no se nos ha debilitado ni un momento. Eso me obliga a mí a tener que salir a la calle con ellos también. Por eso yo salgo a la calle con ellos a Hacer chequeo, a ver puntos de retenes, a corregir alguna cosa que, que no estén bien, a decirle que tienen que respetar al ciudadano, pero tienen que cumplir la ley y protegérseme siempre. Protegérseme porque cada día tengo más y más policías que, que tienen COVID y otros que han muerto. Entonces, mi llamado siempre va a ser a que, muy simple, a una responsabilidad individual a que mejoremos la responsabilidad individual de cada quien y la responsabilidad social. Es lo que va a hacer que podamos aplanar la curva como la aplanamos aquí en San Francisco. Eso es lo único que va a hacer que la aplanemos y la podamos ir reduciendo. El compromiso individual y social. Mantener el uso de las mascarillas, el distanciamiento social. El, si usted no tiene que estar en la calle, usted pues simplemente recójase, que esto pasará, esto también pasará. Y, y volveremos a estar juntos. A los ciudadanos que violentan el toque de queda, general. No, a esos ciudadanos que violentan el toque de queda, que están poniendo la vida en riesgo de su papá, quizás, de su mamá. Pero además que nosotros siempre vamos a cumplir la ley, la vamos a hacer cumplir. Quiere decir que serán detenidos y serán enviados a justicia.